Y bueno, eh, como decíamos, estamos ya en, eh, en el piso con un invitado. Eh, él es Matías García, es investigador del CONICET, eh, docente de la, en la Cátedra de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias de Agrarias, y es doctor también... Eh, eh, él nos va a contar cuál es su doctorado exacto, pero también egresado de ahí de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Matías, eh, antes, antes de, de entrar en un voz, ¿vos te gusta la radio? ¿Qué, ¿Qué relación tenés con la radio? La verdad, poca, poca Ajá. poca relación. ¿eh? Este, muy poca radio, siempre la escucho cuando me levanto temprano y, y algo cuando me, me, ya llego de vuelta a casa. Eh, pero no, no, he, pe he perdido esa, esa costumbre que antes de, de, mis padres siempre la tenían, estaba todo el día prendida, este, lamentablemente se ha perdido esa, esa posibilidad. Bueno, pero este, sos oyente de radio, creo que nadie se salva de ser oyente, porque de alguna manera... Por supuesto, sí. Bien. Muy bien. Bueno, eh, con Matías tenemos varias cosas que hablar, Nazario, porque es, es, ha investigado mucho sobre el cordón eh, hortígono de La Plata y de la región en general, solo, eh, eh, en, en, en, en generalmente con, con algún investigador amigo amiga, eh, con otro investigador, con otros técnicos. Eh, así que por orden de entrar, eh, vamos a empezar por el tema de, de, los, de, de lo que es la estructura agraria, explicado con, eh, para que la, toda la gente lo, lo, lo pueda entender eh, en la radio. Eh, ¿Cómo ha cambiado la, la relación de la tierra y, el, y, la, y la ciudad? Eh, o sea, el ordenamiento urbano, bueno, es, es muy amplia la pregunta. Eh, ¿Cómo ha cambiado, vos tenés estudios sobre esto, en los últimos 20 años, quizás de los 90, cómo era antes y cómo, cómo es ahora, más el, básicamente el cordón, ¿no? estamos hablando del cordón de la plata. Bien, Germán, sí, es mucho, mucho para hablar de eso. Este, primero una, una, breve, una breve reflexión Seguramente en este, en este programa se, se, ha, se ha charlado miles de veces Esta cuestión, ¿no? pero reforzar Porque muchas veces uno habla con, con vecinos, amigos o compañeros de, de La Plata Aún de Varela y demás y, y muchas veces hasta ignoran ¿no? la, la, la importancia que tiene el sector hortícola No solamente para el partido, sino para toda la provincia y todo el país ¿eh? Estamos hablando del sector hortícola más lejos, lejos, más importante del país y eso muchas veces este, es, es ignorado por, por los propios este, conocidos este, que nos encontramos y no saben que acá a 5 o 10 kilómetros se encuentra, este, insisto, el principal territorio que abastece diariamente de, de, de hortalizas frescas a gran gran parte de la población, porque no solamente la plata, sino también el principal aglomerado urbano del país. Estamos hablando de Gran Buenos Aires, con, con 14, 15 millones de personas, es abastecido principalmente por, por un territorio que está acá acá cerquita. Ese territorio, la importancia que tiene, la importancia económica, la importancia de, de generación de empleo, la importancia de, de, de, de, de producción de alimentos, hasta no hace mucho tiempo estaba muy poco estudiado. Eh, muy uh -huh. poco estudiado. No solamente estaba poco estudiado, sino que era bastante invisible. Eh. De hecho, <risa> continúa siendo invisible. Yo trato de, de arrancar siempre cuando me preguntan, me entrevistan o, uh -huh. o, o trato estos temas... Este, remarcando esta importancia porque no se lo conoce, ¿eh? no se lo conoce, está invisibilizado por varios motivos, por varios motivos, este, si quieren después lo, lo, uh -huh. lo charlamos un poco. Hace, sí, ya unos 10, 15 años ya se, este, se está estudiando bastante más, este, uh -huh. se está reconociendo la importancia de este sector y se están observando muchas cosas, este, algunas este, no tan... Este, no tan buenas, que ameritan su, su, su, su cambio, su transformación, y que tienen que ver con estas cuestiones que vos estás que nombraste al principio, que tienen que ver con la estructura, eh, la estructura agraria. Uh -huh. Cuando hablamos de, de, de, de, de la estructura, como, como bien lo dice la palabra, estamos hablando de un conjunto de elementos estructurales. ¿no? Como por ejemplo, la casa tiene una estructura que le da forma, y son cosas que contrariamente al a antónimo de, de estructura, vendría a ser la coyuntura, que no cambian todos los días, ¿no? Por ejemplo, la estructura de una casa, que son las vigas, las columnas, yo no estoy cambiando la columna de lugar todos los días de mi casa, ¿no? Está, está ahí y le da forma a mi casa. Cuando hablamos de estructura agraria, entonces estamos hablando de un conjunto de elementos que se mantienen el, a lo largo del tiempo, no que son inamovibles, no que no se pueden modificar, pero que se mantienen y le dan forma, Tiene esas dos características. Entonces, cuando hablamos de estructura agraria, elegimos una serie de elementos que le dan forma a eso, a eso que yo quiero describir y que no cambian todos los días. Como hoy hablaban, hoy hace calor, parece que el domingo va a ser frío. Bueno, esto que yo voy a hablar no cambia fácilmente. Uh -huh. ¿De qué elementos estamos hablando cuando hablamos de estructura agraria? Básicamente tres elementos. ¿eh? Uno es la tierra, ¿eh? fundamental. Queremos caracterizar a la tierra. Y no si la tierra es de buena calidad o mala calidad. Si no estamos haciendo referencia a tres cuestiones de la tierra. Una, cómo se distribuye la tierra. Otra, para qué se usa la tierra. Y la tercera es cómo se accede a la tierra, cómo llego yo a la tierra. La compro, la alquilo, la cupo. ¿Eh? Son tres características de la tierra que explican este, el primer componente uh -huh. ¿eh? de la tierra. El segundo componente de la estructura agraria que hace referencia a cuestiones más este, técnico-productivas. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? cuánto se produce? ¿De qué manera? ¿Qué rendimientos? ¿Qué márgenes? ¿Eh? Eso obviamente también está relacionado con el primer elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con el componente social. ¿Eh? Acá, en el territorio hortícola, uno siempre cuando dice los sujetos agrarios, siempre piensa en el productor. Pero no solamente vamos a estar hablando de los productores, sino también hay trabajadores, hay técnicos, hay comerciantes, uh -huh. hay empresas, ¿eh? hay, hay, hay personas que viven... ...y tal vez generan conflictos... ...con el sector, con el territorio... ...que hace que se corra, que no se corra... ...haya tensiones... ...y todos esos tres elementos... ...interaccionan entre sí... ...y le dan determinadas características... ¿eh? ...que van cambiando a lo largo del tiempo... ...a veces para bien, mayoritariamente para mal... ...y la idea es saber cómo funciona... ...este, este, este territorio, esta estructura... <coughs> ...perdón... ...porque... Si nosotros queremos transformar ese, esa, esa, ese territorio, esa estructura, tenemos que saber perfectamente cómo funciona. Porque si no, nuestras políticas del Estado, de, de, de la universidad, de, de las organizaciones de productores, van a ser ineficientes. Entonces tenemos que saber perfectamente cómo funciona para eventualmente proponer transformaciones a ese, a ese territorio. Uh -huh. Bueno, eh, eh, volviendo a la pregunta inicial, muy buena introducción. Eh, el, el tema de la tierra, uno de los elementos que vos nombrabas, ha cambiado el, el, el acceso seguramente, lo, quizás lo productivo también, pero el acceso antes era más por propiedad o, o, o, o se alquilaba y ahora se alquila más que antes, ¿cómo es? Totalmente, ha cambiado muchísimo mm. en muchos años, ¿no? En, en, a mediados, principios de siglo, pasado y hasta... hasta... ...hasta los últimos, la última década... ...digamos, de, de, del siglo pasado... Este, ...principalmente la forma de producción... ...era a través de la propiedad... ¿eh? Eh, ...históricamente productores... ...italianos principalmente... ...en menor medida españoles y, y, y portugueses... Uh -huh. este, ...llegaron acá... Este, de, ...de diferentes formas... ...accedieron a la propiedad de la tierra... ...y producían de esa manera... ...en los últimos 20, 30 años... ...ha crecido muy, pero muy fuertemente la importancia del arrendamiento, que es como se le llama al alquiler de las tierras en el sector rural. ¿no? Uh -huh. Ese arrendamiento es muy importante en la zona, por dos por dos, dos indicadores podemos, podemos plantear. Uno es que más, más un poquito más de la mitad, un poquito más de la mitad de la tierra hortícola de La Plata, se trabaja en forma de arrendamiento. Otro indicador, que es ver lo mismo pero de diferente manera, es... ...que más del 90% de los productores alquilan. ¿Eso qué quiere decir? Que los que son dueños de la tierra... ...proporcionalmente tienen mucha más tierra... ...que los que alquilan. O sea que estamos hablando que los propietarios... ...son grandes productores, generalmente... ...y los arrendatarios son pequeños productores. Pero entonces, la importancia del arrendamiento... ...se da de la doble de guía. ¿no? Por una superficie, más de la mitad... ...y porque casi el 90% de los productores... ...acceden a la tierra de esa manera... Y esa forma de acceso tiene muchos problemas, ¿eh? muchos problemas. Uh -huh. Lo digo. Sí, sí, sí, sí, los problemas, sí. esperando problemas, que... igual acá tenemos a Nazario que seguramente alquila también este y lo sabrá. Básicamente hay toda una serie de problemas que tiene esa forma de acceso. La principal, uno, uno podría siempre, tal vez adjudicar, será la cuestión económica, ¿no? Y es, es, una, es un motivo... Para nada, para nada menor no este el tema de, de, de, del monto de, de, del arrendamiento este es un problema y, y más porque ese, ese, ese monto no respeta contratos, si bien hay contratos de arrendamiento que hablan de plazos, hablan de la prohibición de, de indexar, o sea de, de, de, de aumentar en el, en el periodo de, de, del contrato <coughs> la realidad es que los dueños de las tierras o a través de lo, los intermediarios las inmobiliarias este suelen no respetar esos contratos y mes a mes o cada dos meses o cada tres meses o cuando se les ocurre, logran imponer sus condiciones. Tienen un poder de negociación que les permite, que les posibilita este, imponer su, su, sus intereses y aumentar este, mensual o bimensualmente los, los alquileres, forzando a los productores a, a tener que este, aceptar esas condiciones porque el costo que les implica a ellos irse a otro lugar a producir es altísimo. Ese es uno de los problemas. Un problema que está muy relacionado con ese y tal vez sea igual de importante es la incertidumbre que tiene el productor. El productor no sabe qué le va a decir el dueño de la tierra el mes que viene o dentro de cinco meses o, donde, o, donde, o, cuando, o cuando fuera. Cuando se cumpla el contrato. O cuando se cumpla. Mm -hmm. Aún cuando cumplido el contrato. Supongamos que el, el dueño es un señor dueño, ¿no? En el sentido que respeta el contrato, este, cumple lo que dice ahí, pero finalizar el contrato, que son contratos de, de, de tres años. ...con un X monto por alquiler... ...finalizar el contrato para renovar... ...el, el dueño del campo puede decir... ...o no te lo renuevo... ...o te aumento al doble, triple o lo que fuera... ...no hay ningún tipo de regulación... ...entonces mm. el productor tiene la incertidumbre... ...que no sabe si su inversión o si invertir... ...porque esa inversión... ...finalizar el contrato no se, no se la puede llevar... ...el invernáculo no se lo puede llevar... ...se lo, se lo lleva pierde gran parte... ...o una perforación para, para el agua... Este, es muy costoso, entonces ¿por qué la haría si después no se la puede llevar? o la vivienda en la cual vive es precaria, ¿y por qué vive de esa manera? y porque tiene incertidumbre, porque sabe que el contrato se le puede vencer, la tierra no es suya, y entonces este, esa situación hace que las condiciones de vida que tengan esos productores son, sean, sean, sean muy malas muy malas, ¿no? entonces esto está relacionado con esta forma de acceso, y también se relaciona un tercer componente a cómo a cómo se cuida o se no o no se cuida un bien común como la tierra, ¿no? porque al no ser dueños, al no tener certidumbre de qué es lo que va a pasar, al tener que estar pagando, pagando altísimos este, arrendamientos, el productor hace un uso muy intensivo de la tierra, ¿no? con pocos descansos o sin descansos, Entonces eso también repercute en un bien común, un bien colectivo de la sociedad en el cual este, algunos hacen un mayor... Este, un mayor uso que, que otros y eso, eso es un problema que como sociedad también lo tenemos que ver y tenemos que tratar de resolverlo uh -huh. eh, vos tenés algunos números que algunos están más eh, son más, más consolidados que otros, imagino eh, el censo agropecuario no sé si ha ayudado mucho, vos lo dirás eh, el último, el 2018 creo que fue eh, pero tenés un, un, un registro de cuántas, cuántos productores hay, que eso siempre es muy discutible, pero bueno, en, en tus números y cuántas hectáreas hay en, en la zona productiva. sí, Germán, como bien decís, este es, es algo terrible, ¿no? porque insisto, estamos hablando del principal sector hortícola del país, ¿no? Es una, una no actividad pocos datos, Poco no, hay dato. no hay datos. Este, el único relevamiento oficial que existe al menos en los últimos 15 años son los censos agropecuarios que es una herramienta este, que, que históricamente subestimó las actividades intensivas ¿eh? no, no les da importancia entonces la cantidad de censistas este, y su preparación para hacer relevamiento es muy mala entonces no saben por ejemplo que dentro de una quinta o ellos creen que entran a en un establecimiento pero en realidad hay varias quintas ahí adentro y como le pagan este por número de quintas no se preocupa no indaga no, claro. no diferencia si hay más o hay menos este, quiere barrer zonas ¿eh? le pagan por, por zonas y mientras más rápido vaya mejor entonces no siempre, refleja la realidad siempre hay una altísima subestimación altísima de hecho ni voy a nombrar los números que da uh -huh. este, el censo porque son este son nada, son hasta graciosos uh -huh. Entonces tenemos un problema, ¿no? porque históricamente el último censo hortícola, un censo que se debería hacer cada 5 o al menos cada 10 años, este, el último que se hizo fue en el año 2005. ¿eh? Y desde el 2005 hasta la actualidad no tenemos datos. ¿eh? Entonces siempre están las estimaciones. Y esas estimaciones son, son muy groseras, ¿no? porque hablar de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 o 7.000 es una diferencia este, poco seria. Lo mismo pasa con la superficie hortícola, ¿cuántas hectáreas hay? No, entre 6.000 y 10.000. Es muchísima esa diferencia. O la superficie bajo invernáculo, el tema del invernáculo, otro gran tema como para, uh -huh. para conversar. Sí. Sí, sí. Nosotros con, con, con un compañero de trabajo, Germán Cuarante, un investigador muy, muy reconocido, este, hace poquito hicimos un, un trabajo en el cual nos ayudamos con imágenes satelitales y cruzamos este, esa información con la estructura hortícola que había en el 2005. ...y arribamos, creemos que en forma bastante ajustada a, a, a estos dos datos... ...tal vez los dos datos más importantes que hay una estructura agraria... ...que es cuántos productores hay y de qué superficie estamos hablando. Uh -huh, uh -huh. Ese estudio nos dio que para La Plata... ...para La Plata estamos hablando de 3.800 productores... ...3.800 productores... ...y unas 9.600 hectáreas hortícolas... ...de las cuales más de la mitad... ...más de la mitad de esa superficie... ...unas 4.600 hectáreas... ...son bajo cubierta... ...esa superficie bajo cubierta es algo... ...impresionante... ¿eh? ...impresionante, son 4.600 manzanas... ...imagínense en esa superficie... ...todas cubiertas con un plástico... ¿eh? Uh -huh. esto, ...esto a nivel país es... Este, ...más que significativo... ...acá debe estar... ...más del 80% de la superficie bajo cubierta del país... ...está acá, insisto, a 5 o 10 kilómetros de, de, de acá... ¿eh? Esos plásticos no son solamente plásticos arriba de una lechuga, sino implican todo un modelo de producción este, con demandas y dependencias que hacen este, o le dan cierta característica a este sector este, en el cual yo digo que, eh, que hay que cambiar varias cosas. ¿eh? Uh -huh. De hecho, las imágenes satelitales son bastante impresionantes porque eh, eh, eso que decís vos, los plásticos de los invernáculos se ven eh, prácticamente todo blanco se ve todo un, un paisaje muy blanco lo que es, obviamente el sector hortícola productivo no es, es bastante impresionante eh, de, de esta realidad que vos estás contando eh, se derivan varias cosas eh, eh, el ordenamiento urbano que eh, lo, lo hemos discutido hace poquito acá en el periurbano bueno eh, seguramente vos lo tenés más claro pero lo, lo discutirás en varios ámbitos ¿Qué hay que hacer? O sea, voy a decir, esto hay, hay pocos datos, los datos que hay no, no son tan fiables. Eh, tenemos que cambiar. ¿Qué hay que, ¿Qué hay que cambiar? El ordenamiento urbano, seguro. ¿Qué más? O sea, dentro de ahí un paquete, hay un paquete de medidas, por decirlo así de una forma grosera. Sí. Nosotros en este caso podemos hablar de, del ordenamiento urbano, pero también tenemos que ordenar todo el territorio, ¿no? O, o el territorio, no, no perdón. Urba, bueno, un, no, el territorio. Un ordenamiento, exactamente. Ordenamiento, exactamente. ordenamiento me, territorial. Me mal, sí, exactamente. Obviamente que impacta, porque si uno le da libertad al a, a urbano, obviamente va a impactar no, sobre, sobre el resto. Claro de es lo que está pasando ahora. Es lo que viene pasando ya, no de ahora, sino que varios, varios años ya. Ejemplo, la toma que hubo en Abasto. Esas 50, 50 hectáreas que eran todo productivas. Total. Eh, la tierra se toma para, para barrios, para asentamientos y, y no así para producción. Entonces, eso, eso Si no se hace un relevamiento territorial, eh, no, no, no, no, no vas a ver eh, lo, que, lo que viene ocurriendo, porque las inmobiliarias le están corriendo directamente al cordón hortícola. El corazón de, del cordón hortícola era acá en la zona Abasto, eh, Olmos, Echeverry, Romero, ya no existe casi producción, así que lo van corriendo. Y va ganando eh, el, las inmobiliarias, este, van copando y están yéndose para donde era producción este, eh, de grano, están llevando la producción hortícola ahora. Sí, tal cual, Nazario, como decís. Y, y diferenciemos porque este avance inmobiliario no es... Porque uno puede decir, bueno, este, el derecho a la vivienda es un derecho que todo ciudadano debería tener. Este, este avance inmobiliario es de especulación inmobiliaria sí, en el cual terminan totalmente. ganando este, estratos sociales de, de altos ingresos. ¿Eh? Entonces, porque lo que tenemos ahora es, con este, con este no ordenamiento, con esta no regulación del uso de la tierra, este, tenemos problemas. Para el sector productivo y también tenemos problemas para el sector este de, de bajos o medios ingresos que siempre necesita un pedazo de tierra para poder construir su, su casa y no depender también de los alquileres. Porque el mismo problema que tienen los productores alquilando lo no tienen las personas que necesitan un, un pedazo de tierra para poder construirse su, su casa en forma digna. Entonces todo eso no lo tenemos ¿eh? y eso es porque existe un, un, políticas de ordenamiento, de regulación del suelo que obviamente eh, no están funcionando. Uno de, los motivos, uno de los motivos por los cuales la plata este, es, eh, alberga digamos, al principal área hortícola del país Se dio porque en el resto de lo que antes era el cinturón hortícola de, de, de, de Buenos Aires Que rodeaba al Gran Buenos Aires fue desapareciendo y esa desaparición se dio principalmente porque tuvo un, un avance especulativo inmobiliario muchísimo más fuerte que el que sufrió La Plata. ¿Eh? Estoy hablando de la zona norte y oeste de Gran Buenos Aires. Fuertemente en la década del 90, muy fuertemente en la década del 90, con, con el avance de los countries hacia la parte norte de, de, de, del Gran Buenos Aires y en menor medida hacia el oeste. Hizo que ese cinturón, o sea, esa, esa, esa, esa, esa, esa especie de territorio que rodeaba el Gran Buenos Aires se rompiera y se concentrara la, la producción en la zona sur. Sí. ¿Qué pasó en La Plata? Bueno, siempre La Plata, siempre fue una un, parte de ese cinturón hortícola, ese avance urbano también se dio en La Plata, pero se dio para la zona norte de La Plata, o sea, siempre mirando hacia lo que es Capital, sí, sí, no sí, sí, sí. La, la, la, las, el avance inmobiliario especulativo sí. se uh -huh. da lo más cercano a Capital, este, limitándonos fuertemente lo que es Parque Pereira y La Ola. este... Y el cinturón hortícola, bueno, empezó a crecer hacia la parte sudeste. Luego hubo algunos cambios este, en, en la regulación del uso de la tierra que permitió la aparición de algunos countries sobre la ruta, ruta 2. Este, y después hay un hay un desplazamiento, este, más o menos, o más, más, más, más que menos desordenado, este, que hace que zonas de que históricamente eran productivas, como vos decías, este, sobre la ruta 44, sobre la 66, 60 y 520, se vaya urbanizando y, como dijo recién Nazario, este, el cinturón se vaya corriendo cada vez más hacia el sudeste, hacia la parte de Arana, hacia la ruta 36, hacia, hacia Oliden, en forma desordenada. ¿eh? Y eso es un problema. Este, ¿Por qué no está planificado? Básicamente porque no hay una planificación. Yo creo que en realidad, creo que hay un consenso. Yo lo que voy a plantear, seguramente nadie, muy pocos van a estar en desacuerdo. Lo que necesitamos nosotros es tener este, espacios delimitados este, en los cuales la, la, la urbanización pueda crecer. Y más que crecer en, en, en extensión, tiene que crecer en altura, en densificación y permitir que existan bordes que rodeen a las ciudades que puedan producir y proveer no solamente alimentos, ¿eh? no solamente alimentos y estos alimentos frescos que no pueden estar muy alejados de, de, de, de, de los lugares de consumo, sino porque necesitamos que las ciudades, y grandes ciudades como, como esta, como la de La Plata, tengan espacios cercanos ¿eh? este, que le brindan a la ciudad toda una serie de lo que se llaman ventajas ecosistémicas, ¿no? beneficios ecosistémicos, este, que reducen las, las, las inundaciones, que, que proveen oxígeno, que hay lugares de esparcimiento, que hay lugares este, de, de, de provisión de alimentos sanos y saludables, que posibilitan el comercio en cercanía. La es, salud. La salud. ¿eh? Entonces claro. necesitamos esos Nosotros como sociedad, como platenses o como parte de, de, de, de, de, de, del conurbano nos, puede, nos podemos creernos que somos parte o no uh -huh. este pero necesitamos y debemos exigir la presencia de esas producciones intensivas de cercanía ¿eh? y hay que protegerlas y hay que posibilitarles a, a, esos, a esos productores que tengan certidumbre que sepan de que de ahí produciendo bajo determinadas condiciones van a poder seguir haciéndolos ¿eh? y para eso bueno, tienen que haber políticas este, concretas y a largo plazo. No puede ser que cambien los gobiernos y se permitan o no se permitan determinadas cuestiones. Entonces, este, son necesarias regulaciones para las zonas productivas preurbanas como también para las zonas este, urbanas y que se respeten este, en el largo plazo. Porque si no tenemos una situación en la cual... Viene un intendente, dice que se están haciendo más perforaciones, están haciendo malas perforaciones, los voy a sacar, los corro, después viene otro, que no, que estamos bien, que sigan así. Y eso genera, insisto, todas unas situaciones este, de, de, de más incertidumbre que perjudica no solamente al productor, sino también a los bienes comunes que se degradan y obviamente a la sociedad que consume esos alimentos que se producen de una forma... Este, no muy saludables, ¿no? Porque son estas condiciones que lo, lo posibilitan. Creo que estamos muy lejos de eso. De, de eso. Estás planteando como una, como uno, no sé, si es un ideal, pero eh, estamos, hoy estamos muy lejos porque la, la ciudad crece, crecen los countries crece, la, eh, como vos decís, la especulación sobre la tierra, sobre la producción también. Eh, pero no hay nada que, que en el cordón que indique que vamos hacia eso que vos estás diciendo, no hay nada, o sea. Tenemos una, una producción intensiva, con agroquímicos, eh, tenemos la propiedad de la tierra en manos de especuladores o de grandes productores, eh, con un crecimiento poblacional muy fuerte, con déficit de vivienda, y todo crece como a, así, anárquicamente, digamos, ¿no? Eh, yo cuando voy a trabajo, voy para la 155, ahí ya están poniendo dos barrios y 155 de 32 a 44, a 60, ya están poniendo dos barrios privados y, y tampoco están lejos, estamos acá nomás. Ya eh, parcelaron todo, bueno, y se ve todo el tiempo esto, en, en la, la 467, que es donde está la, el country de, eh, creo que donde vive el intendente, sí, están, y esa, y esa la están haciendo, de, pero hay zona residencial y de country. Eh, y, o sea, y dijeron que eso era la ruta de la producción y son todo country. No, mira... Eh, a mí me parece que hay muchas cosas, muchas falencias dentro de lo que están pasando los productores. Una, la que vos decías, es el tema de los alquileres. No se respetan los tiempos de, de... Te suben cada seis meses, cada siete meses, no te respetan los tres años. Si vos eh, sabes que no podés mejorar, no podés mejorar nada. ...porque lo, los mismos contratos no te, lo, no te lo dejan, no te lo permiten hacer algo de material... ...y si vos haces, eh, es plata perdida, como también los invernaderos... Eh, ...y bueno, eh, yo eh, lo que digo es que si no hay desde el municipio un relevamiento bien hecho... ...para que se pueda saber cuántos productores hay y cuánto estamos produciendo... Y me parece que estamos produciendo de más. Eso me parece que hay que hacer un estudio de que... Vos mencionaste eh, casi 9.000 hectáreas de producción. Eh, son 9.000 hectáreas en el cordón de La Plata, ponele. Y tenemos 14 millones de consumidores. Sumemos Rosario, sumemos Córdoba, sumemos Mendoza y algunas de, de provincias del sur que tiene eh, sus propios cordones más chicos. Pero no, tienen no digo que sacan mercadería de acá, uh -huh. para esos lugares que mencioné. Uh -huh. eh, en, estamos hablando de 22 millones de consumidores. A mí me parece que el cordón de la plata está produciendo para 30 y pico de millones. Te digo por qué. Porque en este, hace más de dos meses que los compañeros productores están tirando lo que es la lechuga. La verdura de hoja no vale, porque hay superproducción, como te digo, estamos, tenemos 22 millones de consumidores ponele, y estamos produciendo para más de 30 millones, eso es lo que se está tirando. Y otra de las falencias más grandes, como voy a decir, no hay control en nada, nosotros se produce a precio de dólar y se vende en pesos y en muchos casos no se vende. Así que hay falencias tan grandes que merece que, que se haga investigaciones yo siempre dije que si desde el Estado, desde los tres Estados, arrancando por el municipal, provincial y nacional, trabajar sobre un cupo de producción de, de, de, de, de todos los artículos que, que se produce. Si estamos produciendo tomate, ver cuánto tenemos que producir para cuánto tipo de, de, de consumidores. Y si tenemos que... Hablar de, de poner una, una agregada de valor en un tomate, el tomate que se produce acá en la zona es comercial, no es industrial. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar para que los productores eh, puedan estar mejor y vivir mejor el acceso a la tierra. Tampoco los productores necesitan que el Estado les regale. Lo que, buscamos, lo que se busca es... Eh, que te den un crédito para la compra de tierra. Te hago una comparación de lo que lo que hace, vos mencionaste hoy Nueva Esperanza. Eh, sí, eh, en la cooperativa Nueva Esperanza somos 15 productores. Los 15 no alcanzamos a tener eh, 60 hectáreas. Ponerle que son, son 45 hectáreas en producción entre los 15 eh, socios de la cooperativa. Y estamos pagando eh, de alquiler la estaria más o menos, el que menos paga está pagando 12 mil pesos, entre 12 y ponerle entre 10 y 15 mil pesos en promedio por mes. Sacar la cuenta que si nosotros entre los 15, ¿cuánta plata es por mes? ¿Por qué no podemos pagar una tierra como cooperativa nosotros? O como productor individual, pagar lo que vos pagás a un alquiler. Eh, pagar un crédito de tu propia tierra para hacer lo que vos mencionaste también De que el productor alquilando lo sobreexplota la tierra Para poder pagar todos lo los gastos que tiene El alquiler, la luz, todo es caro en este momento Y si vos tenés, no podés hacer la rotación de cultivos ni, eh, ni el ni del suelo tenés que sobreexplotarlo, porque hoy sacaste una lechuga, mañana lo tenés que tener plantada de vuelta, porque si no, no llegas al, al mes para cubrir lo, los gastos. Bueno, un montón de cosas para decir, Nazario. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Este, y, y, y a ver si, si, no digo que lo dijiste, Sorrano, Puedo a ver, puedo ordenar de una manera lo que vos estás planteando, este. Yo justamente coincido exactamente. Yo, yo creo que el productor vive en una situación este, que es paradójica. no es, es más, vamos a hablar a nivel general. Se habla de la horticultura de plata como la más exitosa del país. ¿Por qué se dice que es la más exitosa? Porque es la que más crece, porque es la que más invierte, la que tiene más invernáculo, la que más produce. Cada vez hay más productores, cada vez hay más producción, cada vez hay más superficie. Y por eso se la dice que es la más exitosa. Y si uno empieza a escarbar un poquito, y uno empieza a recorrer... Nos vamos dando cuenta que no es la más exitosa, que tiene un montón de problemas y que justamente el modelo productivo de la plata es terrible, por lo malo. ¿eh? Y tiene que ver por una concatenación de cosas que vos estuviste nombrando prácticamente todas. El productor no. Hay, el, productor tiene, el, el territorio tiene un montón de problemas, un montón de problemas. ¿eh? Hay como una madeja de problemas. Pero si uno quiere arrancar a resolver. Yo, yo pienso, vos sos productor, así que seguramente sabes más. Este, yo creo que el principal, o el primer problema, no sé si el principal, pero el primer problema es el acceso a la tierra. ¿no? El no tener acceso a la tierra hace que el productor tenga que estar pagando un arrendamiento que es carísimo, que no se respete el contrato, que le genera incertidumbre. Cada vez esos contratos cada vez son más caros. La única forma que tiene el productor de pagar esos contratos cada vez más caros, es intensificando la producción. Yo intensifico, yo tengo que producir más. ¿Y qué hago? qué hago yo, productor? La tierra, intensifico el uso de la tierra. No le doy descanso, y lechuga tras lechuga, tras lechuga. Intensifico en el uso del capital. Le pongo invernáculo, le pongo agroquímico, le pongo fertilizantes. E intensifico el trabajo. Trabajo yo, 10, 12, 14, mi compañera, mis hijos, pequeños, todos tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el arrendamiento. Y eso se concatena. Yo tengo que pagar un arrendamiento que me sale caro. Entonces tengo que producir más. Y ese producir más me, me, me genera, entre otras cosas, por, por ejemplo, lo que acabo de decir, más tecnología, más invernáculo, más agroquímico, que vos lo dijiste, están en dólares. Están ¿eh? en dólares, los dólares, el dólar está cada vez más caro. Y yo después, ¿dónde vendo la verdura? En el mercado interno. Entonces yo cada vez tengo que poner más invernáculo, más agroquímico, me sale todo más caro. Entonces, ¿qué hago? Intensifico más la tierra, intensifico más el trabajo. Trabajo más horas, trabaja más mi compañera, trabaja más mis hijos. Y yo, ¿por qué hago eso? Porque tengo que producir más, porque tengo que pagar eso. Y si produzco más, pasa lo que vos decís. Hay mucha producción y después la producción no vale nada. ...o no vale nada o la gente no tiene para comprar... ...porque también tenemos una realidad, tenemos una, una sociedad... ...que estamos en una crisis económica... ...en la cual las hortalizas... ...nos puede gustar mucho no, mucho... ...es un alimento... ...casi de segunda, ¿no? ...porque cuando hay crisis económica... Eh, ...yo no compro una ensalada de rúcula... ...yo tengo hambre o la, la, los estratos sociales que tienen hambre... ...la ensalada casi es un acompañante... ...o es un acompañante... ...entonces cuando hay situaciones de crisis... ...y bueno, vamos a lo básico... ...están los fideos, está el arroz... Está la papa, pero acá no se produce papa. ¿eh? Entonces tenemos un problema. Producimos en dólares, vendemos en pesos. <coughs> la tierra es nuestra. Cada vez nos aumenta más, tengo que producir más. Es un círculo vicioso. Cada vez más. y Entonces la estructura se va distorsionando. Cada vez las quintas son más pequeñas. ¿eh? Hay un montón, pero un montón. Un montón de quintas de menos de una hectárea. ¿eh? Todas llenas de invernáculo. Entonces es, es una, una, un, un uso de los recursos, de los bienes comunes que degrada, que contamina, cada vez más agroquímicos, me contamino yo productor, contamino el producto, el consumidor está por consumiendo un producto que no, no es sano, estoy produciendo de más, está tirando la, la verdura, todo eso es un problema que hay que romper ese circuito, porque el productor no tiene la posibilidad de hacer otra cosa, no decide, no dice, no, yo voy a producir de otra manera, no puede, está en una, una situación en la cual él tiene que pagar el arrendamiento todos los meses, aún en invierno que se produce menos. Y ¿Eh? si no, ¿qué hago? ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra opción tengo? Entonces hay que romper esa estructura. Y los que están en ese camino son los productores, son las organizaciones de productores, con diferentes iniciativas, con diferentes propuestas, pero yo creo que el camino es así, siempre de abajo hacia arriba. ¿eh? Y en ese sentido hay varias, varias propuestas. Estamos hablando con Matías García, es eh, investigador del CONICET, doctor en, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Estamos hablando bueno, de, de la gran problemática del cordón hortícola platense. Eh, tratamos de, de ir dilucidando unos, despejando algunas cosas, dilucidando otras con la ayuda de Matías. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y después, eh, si él lo decide así y tiene un poquito más de tiempo, lo, lo seguimos entrevistando. Estamos hablando acá en, la, en el estudio con eh, Matías García, eh, investigador de CONICET, profesor de acá de la facultad, a, a, tiene muchos trabajos eh, académicos, pero eh, sustentados en el terreno, va al territorio, habla con los productores, habla con, con la gente. Y tenemos varios temas para hablar, eh, Matías, muchos ya los hemos... Y, y todos atraviesan, todo está atravesado, ¿verdad? No es que son estancos. Vos tenés estudios sobre lo, los migrantes bolivianos y nos, acá nos escuchan bastante gente de, de la comunidad boliviana eh, y has hecho algunos estudios eh, de cómo han venido con sus saberes de Bolivia saberes ancestrales, si se quiere y acá han tenido que cambiar la forma de producir, ¿no? Eh, tuvieron que adaptarse al, a la agricultura a la horticultura comercial, si se quiere Es como decís, Germán este, más que mis estudios, yo voy a nombrar a una persona, no la van a conocer, pero digamos, el, el padre, digamos, de estos, que fue mi director, el padre de estos estudios de, de, de, de la migración de boliviana se llama Roberto Veneza, que lamentablemente sí. falleció hace muy poquito con el marco de la pandemia. Este, y él hablaba de un concepto que también se ha se ha popularizado, pero obviamente no, no, para el mundo académico estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Que es el concepto de eh, escalera boliviana, ¿no? Básicamente lo que él, eh, lo de, el concepto de escalera mecánica es una metáfora que él usaba y él buscaba representar cómo este, un grupo de, eh, de, de, de, de, de, de campesinos en Bolivia se pauperizan, ¿no? Se empobrecen. Por diferentes motivos se empobrecen y primero empiezan a migrar, salen de sus, de sus eh, campos donde producían, salen a buscar trabajo, migran internamente en Bolivia, no les alcanza, y comienzan migraciones transnacionales, vienen a la Argentina, también por diferentes motivos, vienen a Argentina, y llegan a diferentes lugares, por ejemplo, estas zonas eh, productivas, este, hortícolas, este, donde se asientan, y comienzan un, un, una etapa de... ...ir subiendo como si fueran peldaño una escalera. Llegan acá y se ofrecen como peones, ¿eh? como trabajadores. Ellos históricamente trabajaron la tierra, pero bueno, llegan a, a un modelo productivo diferente... ...y son contratados por los eh, ahora viejos productores italianos, en, principalmente españoles y portugueses en menor medida... Este, y este, trabajan como peones. En esa, en esa, en esa primera etapa estamos hablando principalmente fuertemente en esta zona, en la década del 90. El primer para el daño es trabajar como peones. Exactamente. Uh -huh. eh, Vienen mucho a la Argentina en la década del 90, Te recordemos este, los, los que ya estamos en edad de recordar, que en esa época había un dólar este, fuerte, entonces convenía para esos, esos sujetos que buscaban un trabajo que les permitiera enviar algunos dólares para sus, sus familias que habían quedado en Bolivia entonces había una, una muy fuerte migración este, a esta zona este, y los productores italianos contrataban estos peones porque obviamente los migrantes siempre aceptan condiciones de vida y de trabajo que los locales no aceptan entonces rápidamente impu se impusieron eh, por sobre los trabajadores este, criollos este, y se insertan en la actividad como peones luego cuando empiezan a, a, a, a, a producir como se produce acá, porque obviamente eh, la forma de producción de acá no es la misma que ellos tenían allá, allá en Bolivia, este, tienen un conocimiento productivo que les permite ofrecerse como medieros, ¿no? la, la, la, la mediría no, no la voy a explicar, seguramente ya la habrán comentado muchas veces por acá, pero es un un sistema de producción en el cual este, una parte aporta el trabajo, la otra aporta la tierra, y teóricamente ambas partes aportan un porcentaje de capital y se reparten los frutos. ¿no? Este, básicamente eso es en la teoría, después en la realidad es, estamos hablando de una, una relación de trabajo a destajo, ¿no? en la cual la una, una, una persona que ofrece el trabajo, ofrece un trabajo a destajo. ¿Por qué, ¿por qué a destajo? Porque mientras más trabajo, más produce y si, y si produzco más al dividirnos en, en determinada proporción obtengo más entonces al productor le conviene ese sujeto porque no lo tengo que controlar, no lo tengo que, que decir que haga las cosas porque las va a hacer y si, y si tiene que quedarse hasta las 12 de la noche trabajando lo va a hacer porque si pierde pierdo yo como productor pero también él como trabajador ¿no? uh -huh. al horticultor boliviano al, al migrante también le conviene eso porque ganaba un poco más, si bien se explotaba más, ganaba un poco más y eso le permitía además traer a su familia que había quedado en bolillo. Entonces, este. posibilitaba que su compañera y sus hijos también trabajaran. ¿eh? Uh -huh. Cosa que si eran peores, no trabajaban. No podía, nadie contrata a una mujer, lamentablemente. Ni a los chicos, no los contratan. Este, pero en la medería, este. trabajan a tierra. Entonces le permitía a este sujeto. ampliar su capacidad de, de oferta laboral. Y tener una mayor ingreso. Entonces subían como un segundo peldaño, ya eran medieros. Uh -huh. ¿eh? Y luego se da una situación en el país también para los que peinamos canas, este, que, que es una situación de crisis. O sea, hay un contexto que posibilita el ascenso al estrato de productor. Pasan a ser productores. Eso, se, eso es algo, es algo muy, muy novedoso hasta a nivel mundial, ¿no? Que migrantes lleguen a ser productores. Porque me voy un poquito de tema. La horticultura es una actividad laboral en todo el mundo, está en manos de migrantes. En todo el mundo. ¿Por qué? pues es una actividad que nadie quiere hacer. Los locales no quieren hacer. pues es una actividad que, que, que demanda mucho esfuerzo, que se paga mal, que, que, que hay que estar agachado. Nadie quiere hacer. Muchas horas. Muchas horas, poca paga. Entonces, en, en Estados Unidos son mexicanos, este, en España son marroquíes, en, en Australia son chinos, en todos lados la mano de obra de la horticultura es migrante, pero son mano de obra. En muy pocos lugares como acá, esos migrantes lograron pasar a ser productores. ¿Cómo ocurrió eso? Estos sujetos estaban en un lugar y en el momento, llamémosle así, adecuado, que fue una gran crisis en el país. Estoy hablando del año, desde el, desde el 98 hasta el 2003. ¿eh? La Argentina vive una gran crisis económica, no sé si parecida a esta, tal Similar. vez un poco peor. Uh -huh. sí. Peor, peor que sí. esta. Sí, seguramente, seguramente peor. Seguramente peor. esto todavía no termina, así que no sabemos sí. para dónde termina. pero Aca. Entonces se da una situación en la cual, año tras año, estoy hablando de esos años, 99, 2000, 2001, los productores hortícolas, viejos productores italianos que tenían medieros bolivianos o peones bolivianos, este se veían con una situación en la cual este, cada vez valía menos la verdura, cada vez se consumía menos porque había una crisis económica, y el golpe de gracia se da con la devaluación que hubo, que hubo de la moneda en el año 2002. ¿no? El dólar pasaba era uno a uno se rompe la convertibilidad y pasa a valer tres pesos. Primero cuatro, después baja tres, pero uh -huh. como que hay una devaluación del 300 o 400%. Imagínense lo que ocurriría, ya de por sí está bastante devaluado el peso, pero si la devaluación es de, de, de esa magnitud. Ya en ese momento el invernáculo era importante, por lo tanto la, los costos de producción se multiplican por tres o por cuatro Sumado que había una demanda ínfima, muchísimos viejos productores italianos deciden o plantean no seguir produciendo, yo no puedo seguir produciendo si mis costos se triplican y la demanda es bajísima. Entonces uh -huh. le transmiten eso a, a sus medieros, a sus peones, y bueno, estos, estos migrantes tenían dos posibilidades, ¿eh? o se vuelven a Bolivia, donde estaban iguales o peores que acá, no a o liar. se animan eh, a ver qué pasa. Uh -huh. Y muchos se animaron, eh, obviamente con condiciones especiales, no porque yo, está bien, me, si uno si vas a producir, yo te puedo alquilar a un precio más o menos adecuado, qué te parece, sí, bueno, que sí, que no, que sí, y bueno, y arrancan ¿eh? en una situación colgado del alambrado, ¿no? porque se imaginan, uh -huh. pero bueno, rápidamente la situación económica del país mejora. Mejora bastante y rápidamente. Estamos hablando del año 2003, 2004, 2005. Entonces esos productores muy, muy, muy, muy, muy muy vulnerables logran sostenerse y logran persistir. ¿no? Entonces llegan al tercer peldaño, ya son productores. ¿no? Entonces estamos viendo cómo la escalera, esa boliviana que metaforizaba Roberto Venencia, se, se, se puede ver peones primero, medieros, productores, ¿eh? después se hablan de esos es el, el pequeño productor se puede dividir porque primero arrancaban con lo que se llama verduritas ¿eh? cultivos de semillas baratas rúcula, raicheta que tenían varios cortes, por lo tanto tenían ingresos semanalmente, luego si tenían un poco de resto pasaban a verduras de hoja un poquito más, más cara, acelga, lechuga <coughs> espinaca, perdón y si podían lograr un poco avanzar un poco más ya se animaban a algunas solanáceas, ¿no? Poderme echar que son cultivos más caros, más riesgosos. Uh -huh. ¿eh? Pero entonces ya estamos con una situación en la cual empiezan a dominar, al menos cuantitativamente, ese estatus de producción. siempre eh, rentando la tierra, no, sí. no accediendo a la propiedad. Estamos en ese peldaño ahora. Totalmente. Uh -huh. la, la diferencia este, con los viejos productores italianos es que no pudieron, no pueden, y en el, en el corto o mediano plazo no van a poder comprar la tierra porque tiene valores que son prohibitivos. ¿no? Entonces estamos en un tercer peldaño, que es el de este, productores. Luego, Venecia, teóricamente, plantea un cuarto peldaño que ya es llegar al estrato de comercialización. Uh -huh. Que al menos con los, eh, la migración que hay en la zona, que son básicamente tarijeños, no se, no se observa. ¿no? La, la, la comercialización es asumida por otros... Este, migrantes bolivianos de otras zonas. Básicamente estamos hablando de la zona de La Paz, de, la Cocha, de Cochabamba, eh, de Santa Cruz. Uh -huh. eh, y que son migraciones transnacionales en cadena que se ubican principalmente en la zona norte y en la zona oeste del Gran Buenos Aires. No acá, acá principalmente son tarijeños sí, los, los, que, sí, sí. Los, que están, los que están acá. ¿Hay migración actual o, o se cortó? O, en un momento, momento pero muy poca, o sea, no sé si es mucha, poca. En un momento... Estoy hablando, digamos, eh, si hablamos de los últimos 20 años, la mejor época que tuvo en los últimos 20 años fue tal vez entre el 2004 y el 2010. Uh -huh. Esa fue la una época de, de fuerte crecimiento económico y obviamente eso repercute. Fuerte crecimiento económico local impacta en la demanda de productos alimenticios como las hortalizas. Uh -huh. En esa época uno entrevistaba y muchos productores, aún bolivianos, este, te decían que el problema que tenían era la mano de obra. ¿no? El problema era la mano de obra porque no hay mano de obra. Y se daba, ¿no? Un fenómeno en el cual, bueno, no hay mano de obra porque ellos antes eran mano de obra, ahora pasan a ser productores y empiezan a demandar más mano de obra, entonces faltaba en ese sentido. También estaba esa cuestión de que la paga tampoco era muy, muy estimulante que, que digamos, uh -huh. Uh -huh. y el tercer elemento era que, bueno, la situación en Bolivia había mejorado, estaba el gobierno de Evo Morales este y eso hacía hipotetizar que la migración se había detenido o algunos empezaban a volver y demás. Los estudios que estamos haciendo nosotros, las encuestas, este, los relevamientos, nos muestran que nunca, nunca dejaron de venir. Siguen viniendo. Aún con una situación en la cual vos decís, uh -huh. ¿para qué vienen? Porque para juntar, insisto, vienen acá buscando ahorrar un poco y comprar los dólares para enviar. No es muy muy, muy conveniente venir a Argentina sí. para juntar dólares y, y enviar. Aún así, siguen viniendo. Aún muchos y siguen viniendo. ¿no? Entonces se da una situación en la cual... Este, por diferentes motivos que habría que claro. indagar bien de qué zonas y cuáles son los motivos que hacen que, que siga viniendo la migración no, no, no para y todo este fenómeno todo este fenómeno se da o se puede englobar en una, también otra, otra, otra, otro concepto de Roberto que es el de bolivianización de la horticultura. ¿no? un fenómeno que no es nuevo en realidad porque también hubo un un fenómeno de italianización de la horticultura, mm. <coughs> perdón, que hace referencia a que este migrante, como otrora el, el, el internacional, el, el intercontinental, quise decir, del, el italiano, pasa a controlar toda la cadena, ¿no? Porque uno, uno va a la quinta y el peón es boliviano, el medir es boliviano el productor es boliviano, el camionero que viene a buscar la verdura es boliviano, en los mercados están bolivianos y en la verduría nos encontramos también con, con, con bolivianos. ¿no? Este, entonces vemos como que han copado, no necesariamente manejan, no necesariamente se apropian, no necesariamente son los sujetos que eh, determinan las condiciones, pero sí que cuantitativamente se ubican en todos los eslabones este productivo Ahí quería ir a los eslabones eh, quería ir a ese eh, independientemente si sea, hacían bolivianos o de la, de la nacionalidad que sea, cual, ahí creo que está una de las cuestiones por la cual la verdura los alimentos llegan mucho más caro al, al, al consumo pagándole tampoco al productor como veníamos hablando eh, esos eslabones son los que se suben el precio eh, el intermediario, el camionero el, el que acopia el el mercado central. No sé. Ahí está la cuestión de la diferencia de precios. Es básico eso. Ahí, justo en, en, la, en la pausa, nos estábamos conversando sí. con Nazario y bueno también con vos, Germán. Uh -huh. este, eso, comentando que uno sabe cuánto le pagan al productor la jaula de lechuga en la quinta y cuánto está en la verdurería, y uno se indigna, ¿no? Yo creo que hay que poner en perspectiva el problema. ¿Eh? Uno cuando habla de mercados, ¿eh? que, es, que es el lugar donde se, se da el intercambio de, de, de, de, en este caso de productos, piensa que hay un solo mercado, ¿no? que es el mercado de productos. ¿Eh? Entonces, no, el problema está en los mercados, el mercado es el problema. Seguramente que hay un problema en el mercado, no tengo ninguna duda. En el mercado de productos, en el mercado de, de hortalizas, hay un problema que tiene que ver con poder de negociación. ¿no? Hay un, un, una oferta muy atomizada, muy pequeña y a la vez se agrava porque el producto que se comercializa es perecedero. Entonces yo no puedo estar diciendo, no, no te vendo ahora, te vendo la semana que viene. Cuando tengo coseché tengo que vender y a veces días de mucho calor se, todos cosechan porque si no se le pasa y vale nada y a, las dos, a la semana no va, vale un montón pero no, no hay verdura. Entonces hay un problema, hay claramente que hay un problema y se, apro se aprovechan determinados sujetos concentrados este, de, de, de apropiarse un valor mayor que le correspondería. Pero no es el único problema, ¿eh? porque veámoslo de esta manera. Es, el sector, el territorio hortícola, genera un valor, ¿eh? que en este caso es una hortaliza. Y hay muchos sujetos alrededor de ese territorio que buscan apropiarse de ese valor. Yo quiero apropiarme de la mayor cantidad de ese valor, entre ellos, el productor. Uh -huh pero también, y entre ellos, el comerciante, ¿no? El camionero, eventualmente, si es que compra, o el puestero, si es el que compra, o el verdurero tratan de apropiarse. Entonces, pujan en ese mercado, apropiándose de, y lo logran, de un valor mayor que, que, que le correspondería. Pero no es el único mercado que se apropia más de lo que le correspondería. Hay otros mercados. ¿eh? Por ejemplo, tenemos el mercado de insumos. ¿eh? El mercado de insumos es el lugar en el cual el productor sea, se, se, se va y compra, no, dos tres, dos, tres semillas, todas las semillas o los plantines, porque ahora más que nada se hacen plantines, todos los agroquímicos, todos los fertilizantes, plásticos, madera para los invernáculos, y cada vez más hay una tecnología de producción que implica o que exige, que demanda y del cual el productor depende de esos insumos, insumos que están dolarizados ¿eh? y que ponen el precio que quiere. Entonces ahí tenemos otro sector, otro mercado que se apropia de una proporción mayor a la que le correspondería. Uh -huh. Después tenemos otro mercado, ya estuvimos hablando al principio, el mercado de tierras. ¿eh? Tenemos dueños de la tierra que, ante aprovechando también cierto avance especulativo sobre la tierra, buscan apropiarse de un porcentaje máximo, lo, lo que más puedan y te aumentan hasta donde más puedan entonces y todos los meses pasa eso entonces tenemos otro sector, el mercado de tierras que se apropia, le gana al productor de una, un porcentaje mayor del que le correspondería después tenemos el mercado de capitales ¿eh? porque el productor necesita financiar, financiarse, vino una tormenta me tiró el invernáculo este arranco tal, tal campaña, necesito ¿y a dónde voy? el banco prácticamente ni lo dejan entrar, el productor boliviano este, entonces, ¿qué recurre? y bueno, termina con, con los credit, con esas, esas financieras este, con los usurarios bueno, no lo quería decir sí, <risa> usureros, <los> usureros. usureros. <risa> con esa gente que este, a, ahí acceden a ese financiamiento unas tasas estrambóticas pero obviamente entonces tenemos nuevos otro mercado de capitales en este caso, en el cual se están apropiando de un valor que es la hortaliza mayor que el que, el, que le correspondería el único el único Mercado en el cual el productor tiene un poquito, un poco más de poder de negociación y se impone, es el otro mercado que nos queda, que es el mercado de trabajo. ¿No? Entonces, el productor explota también a sus, a los, sus trabajadores, al, al peón y al mediano. ¿Y por qué? Porque es malo. El sistema es el problema. Claro. Acá no estamos hablando de buenos o malos. ¿Eh? Yo me acuerdo, hubo grandes discusiones cuando en el 2011-2012 se sancionó este, un, una ley de trabajo agrario, ¿no? lo que se llamó el nuevo estatuto del peón, que fue una ley que estaba pensada no para la producción intensiva, sino estaba pensada para la producción extensiva, ¿no? y en el marco de, una, de un conflicto que tuvo el gobierno con una parte del campo, no lo que se llamaba el campo, pero este, fue como una... una sí, era una ley totalmente justa y una parte de decir si la, la ley es totalmente, se quedó corta, se quedó totalmente uh -huh. corta. El tema es que las exigencias que establecía esa ley era para un sojero, eh, que contrata dos trabajadores, tiene 800 hectáreas y, che, ponete las pilas y hacerle lo que, le lo que hacer. le corresponde. Esa ley exige condiciones de vida para el trabajador que lejos está de cumplir el mismo productor, entonces es difícil que pueda cumplir ¿no? uh -huh. entonces se daba esa, esa es una situación muy conflictiva, se dio en la zona cuando se se, se, se, se, se, se exigía tal vez a, a, a cualquier tipo de productor, un cumplimiento de una ley que era difícil de cumplir yo con esto estoy diciendo que está bien ¿eh? que bueno, bueno, este es el contexto pero yo lo que digo es que el problema es mucho más amplio y que si queremos resolverlo no podemos focalizarnos en uno de los problemas por ejemplo en el mercado de trabajo o en uno, en el mercado de productos. Hay toda una serie de problemas. Vos, Nazaria, hace un ratito hiciste toda un, una lluvia de problemas que están perfectos. Son todos los problemas que hay que tener. Y el problema del sector es tan complejo, la solución no puede ser simple. ¿Eh? El problema es complejo, las soluciones son complejas. Entonces, yo creo que hay que tomar un, un, un conjunto de problemas y trabajarlos. Y esos problemas, ordenándolos, arrancan, como también dijimos, y seguramente estamos de acuerdo con el tema de la tierra. Necesitamos ordenar un territorio Necesitamos que en ese territorio se produzca de determinada forma y no de otra, que las condiciones de vida y de trabajo sean dignas, ¿eh? para producir en forma digna, para no degradar los, los, los bienes comunes, para que los alimentos sean sanos, sean justos el precio tanto para el productor para el consumidor. Y eso se puede lograr. Hay que ordenar, el tema es que hay intereses en los cuales siempre ganan los, los poquitos y grandes y concentrados y no las mayorías este, que estamos luchando tal vez en forma desorganizada. Otra cosa de, de mi parte, ya vamos cerrando de a poquito la entrevista, eh, porque estamos abusando de su tiempo, pobre Matías. Eh, en la pausa mencionábamos la comercialización, que ahora podemos indagar un poco también, pero eh, acá Nazario, nuestro compañero, hablaba de la semilla, del acceso a la semilla. Bueno, nombraste de las plantineras. Eh, ¿Hay avances con eso? ¿Hay, eh, de ¿Tener a una plantinera, o una o dos, locales para acceder? ¿Los productores pueden acceder... Eh, Gratuita o en, o en forma mucho más económica y con productos que deberían ser agroecológicos, que no hablamos de ese tema sí. mucho. El tema de, tema de las semillas es, es un gran problema. Este, de hecho, insisto, casi en el sector ya casi no se usan semillas. Este, este y, y las plantineras, antes el productor hacía sus plantines. ¿no? El inicio del cultivo este, puede ser de semilla, puede ser el plantín que hace el mismo productor o el productor puede comprar el plantín. Hoy mayoritariamente, mayoritariamente el productor inicia el proceso productivo comprando un plantín. ¿Eso qué hace? Acorta, delimita cada vez más la actividad del productor. Antes sí. el productor, insisto, producía sus propias semillas, sembraba, este, cultivaba, tenía sus, sus insumos, los producía él este, y después iba al mercado a vender. Hoy se acota, ¿no? Tengo el plantín cosecho y vendo en tranquera, ni siquiera salgo de la quinta a vender. Cada vez soy casi un trabajador. Un trabajador de qué? de las grandes empresas que producen los insumos y de los compradores que revenden después mi producto. ¿No? Esos son problemas de dependencia. ¿eh? Y eso le agregamos, que el productor cada vez es más chiquito, menos poder de negociación tiene en esta puja de la cual estuvimos hablando. Bien, y... Nombrábamos la comercialización y, y vos en la pausa también, eh, mientras charlábamos, decía bueno, están los mercados alternativos, y acá, que hablaba, acá hablamos mucho de los mercados alternativos, la, para que la audiencia sepa son, bueno, las la Feria Franca, los bolsones que están circulando, acá, acá en La Justa tiene una promoción, acá en esta radio, por ejemplo, es un ejemplo, La Justa, pero hay muchos, el MTE, está el URAUTET, los almacenes... Son todos eh, formas de llegar a, de que el consumidor eh, llegue al producto de forma alternativa, pero eso no alcanza, decía vos. Es como que es una solución muy chiquita, y, y en números creo que lo que graficaste vos acá, eh, no mueve, digamos, de, el amperímetro, el problema está en otro lado. Totalmente. A ver, primero, pongamos también en contexto. Bienvenido, obviamente, ¿no? Que se... Esa, eso iba a ser, a eso Bien. iba, a eso iba a decir. Este, las organizaciones de productores fueron las que principalmente impulsaron o impulsan soluciones o búsqueda de soluciones a toda una serie de problemas uno de ellos es la comercialización que sin ninguna duda es un gran problema ¿no? entonces la búsqueda de soluciones al problema de comercialización llevó a estos canales alternativos que bien vos Germán nombraste este, bolsones, ferias y demás y que tuvieron un momento de, de auge muy importante pero ahora tras la pandemia vuelve a, a, a desinflarse ¿Cuál, fue, qué, ¿Cuál es la lógica? Básicamente, es decir, bueno, yo quiero acortar eh, los intermediarios o, o evitarlos si, si los puedo hacer, quiero llegar directamente al consumidor y de esa manera logro apropiarme yo productor de un porcentaje mayor de producto y además logro que el consumidor tenga este, un precio más justo. ¿eh? La realidad es que hay toda una, serie, toda una serie de problemas y de potencialidades, ¿no? Las organizaciones siguen impulsando eso y me parece bien que lo hacen. Lo que están buscando, insisto, es contener este, parte de las problemáticas de, de, de, de estos productores, lograr este, un mejor precio para, para el productor, para el consumidor, y a la vez logran ayudar a otra de sus banderas, que es la búsqueda de un cambio del modelo productivo. ¿no? Uh -huh. la, la, todas las organizaciones prácticamente impulsan un modelo alternativo, que es la agroecología, en los cuales los canales alternativos de comercialización favorece eso y además ese contacto casi directo con el consumidor logra articular la otra gran organización porque con los productores, la organización de productores no, no, no, no, no alcanza, necesitamos la organización de consumidores del resto de la sociedad y eso articula, entonces políticamente sirve y tiene que seguir y tiene que profundizarse el tema es que estos canales alternativos de conversación tienen muchas limitaciones ¿eh? somos muchos habitantes ¿eh? Este, y no, no, no, no tenemos una estructura de producción y abastecimiento como era antes, ¿eh? que cada ciudad o cada pueblo tenía su cordón que lo proveía uh -huh. fácilmente ¿eh? ahora tenemos una, una concentración, en la plata produce y abastece, como recién decía Nazario para millones de personas y eso implicaría un canal corto con una estructura y una logística que no da, no tenemos. No, no tenemos. ¿eh? Y que básicamente hoy por hoy se hace con el esfuerzo militante. ¿eh? Y el esfuerzo militante dura un año, dos años, y después nos cansamos y nos llega. Entonces, más que canal alternativo, alternativo es porque es una alternativa al convencional, no, no está siendo alternativo, está siendo complementario. Entonces estoy, me estoy quedando en un nicho ¿eh? en el cual acceden a ese producto generalmente más sano, o ecológico que, ¿quiénes? Estratos medios, profesionales, conscientes de, de, de, de, de su, la problemática de salud o, o políticamente o ideológicamente de acuerdo en apoyar, pero entonces nos estamos quedando con un nicho y nos estamos sí. olvidando de gran parte de los sectores populares por los cuales también tenemos que estar este, pensando y trabajando. Entonces, eso es un problema. entonces los canales alternativos hay que seguir impulsándolos sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero no sé si van a ser una solución para los problemas de comercialización específicos que está teniendo el sector. Entonces se te tenemos que estar pensando en otras alternativas para qué hacemos con el resto de la producción que no llegan, ¿eh? porque las ferias o los bolsones llegan a determinados sectores de la sociedad, no al resto este, que también este, hay preocupación de cómo hacemos para que lleguen y cómo puede ser que mi jaula esté a tanto y le llegue, como decía recién Nazario, a un compañero obrero este, o trabajador a cuatro o cinco veces más caro de lo que me pagan a mí. Sí, eh, totalmente. No, eh, hay un poco... Eh, volviendo un poquito a lo que es la agroecología, que no hablamos, eh, vuelvo a decir lo que te decía... Eh, ...en la pausa que eh, no están dadas las condiciones... ...una es el tema de las semillas... ...en primer lugar el tema de las tierras... ...en segundo lugar la semilla... ...y eh, en tercer lugar... Eh, ...hay que trabajar para, para el mercado también... ...porque no se puede sin la tierra, sin la semilla... Muchas de las organizaciones, muchos de los productores, yo mismo estoy tratando de, de ir por una necesidad en muchos casos. En este caso, por una necesidad de que ese paquete tecnológico ya no lo podés comprar. Porque compraste una semilla, detrás de esa semilla está todo el paquete. Y si vos no haces al pie de la letra, no vas a, no vas a, no vas a lograr eh, cosechar lo que, lo que tenés que cosechar. Y ahí, este, por eso digo, te estás obligando a, a, a la transición, ir a la agroecología, pero si vos tenés la semilla adaptada, algunas de las semillas que, que hay no están adaptadas para la zona tampoco. Se trabajó mucho con las semillas de, de Fecoagro, eh, muchas eh, no dieron resultado, muchas eh, sí, pero eso hace que también hay que trabajar, no sé, desde el INTA, desde la provincia, desde, no sé, eh, trabajar sobre el tema de las semillas. ¿Se puede hacer semillas? Sí se puede hacer. Pero no están las semillas que uno... Antes el tomate... Yo te digo, vuelvo al 90, cuando vos arrancaste hablando del 90. Yo fui medianero, eh, me independicé, la semilla del tomate platense lo hacíamos, nosotros lo hacíamos, la semilla del tomate platense, elegíamos el tomate, sacábamos la semilla y sembrábamos para el otro año. En algunos casos se hacía siembra directa, no eh, plantín. Y después ya cuando, por el tema híbrido, se fue al plantín. Se arrancó con, no sé si te acuerdas con el famoso larga vida primero, después claro. fue un, un tomate que no... Tuvo resultado y se dejó de, de plantarlo. Y de ahí, bueno, cuando apareció el híbrido, se empezaron a perder las semillas criollas. Se perdió totalmente por un tiempo. El platense sigue estando porque, no sé, alguien eh, lo, lo pudo eh, guardar o seguir produciendo para, para poderlo tener en este momento. Pero el, el resto se perdió. Y vuelvo a decir que, por necesidad, hay varios compañeros que están haciendo agroecológico, pero no sé si termina de ser agroecológico al 100%, porque yo en esta parcela tengo agroecológico, al lado tengo otra, me parece que no es, no va por ese lado, tiene que ser aislado totalmente, al menos por unos cuantos metros, digo, digo unos cuantos, estoy hablando 500, 600 metros, como para decir el vecino está fumigando y no va a llegar donde yo estoy haciendo. Me parece a mí, no sé si sí estoy equivocado. Sí, también, bueno, agroecología también es todo, todo un tema muy interesante. Este, Como bien vos decís, a veces es difícil ser agroecológico porque yo estoy en quintas muy pequeñas y alrededor estoy sí. con otras quintas que yo abro la cortina y, y me vino la, la nube de, de, de, de agroquímicos. Este, también hay diferentes motivaciones. ¿eh? ¿Por qué ¿Por qué hacer agroecología? Una de la que vos hiciste, hay, hay algunos que son agroecólogos por imposición. ¿Qué quiere decir eso? No puedo seguir con el modelo, no puedo seguir comprando agroquímico no puedo seguir con, con el modelo de, de, de, del invernáculo, no me dan los costos, no, no puedo seguir comprando. Entonces soy agroecólogo porque el, el, el costo de producción agroecológico es mucho más económico. Otros son agroecológicos por el impacto sobre la salud que tuvieron con, con, con el modelo convencional. ¿Eh? Estuvieron internados o se le murió alguien o, o, o la pasaron muy mal y deciden este, cambiar a un modelo de, de producción más sano. Y otros son por cuestiones este, ideológicas. ¿no? Este es un modelo, modelo alternativo, de menos dependencia, quiero producir alimentos más sanos. Entonces hay, hay diferentes motivaciones. ¿eh? Y esas diferentes motivaciones a la vez se cruzan con condicionamientos, ¿no? que tiene que ver con lo de la tierra, que tiene que ver con cuestiones técnicas, ¿eh? hay veces que el manejo es complejo, no es que la agroecología es, es fácil. ¿eh? La comercialización, ¿eh? yo, yo producción agroecológica, la mayor parte de la producción agroecológica no necesariamente se vende por canales alternativos tiene su complejidad, tiene su limitante el canal alternativo, entonces termino vendiendo gran parte de la producción agroecológica por el método convencional y hay, hay otra cosa que la concientización hacia el consumidor también tiene que ver mucho con una verdura agroecológica eh, vos decís, esta, la gente eh, últimamente con, con los híbridos con, con todo lo que es este eh, hortaliza de calidad, lujo eh, más allá de que ...están lo, lo, los este, agrotóxicos, este, lo compraba por la vista, hay que cambiar a esa gente... ...ya lo, los tanos que, que compraban, las viejas tanas que compraban el tomate, platense por, por el gusto del tomate que tenía ahora... ...ya no están, entonces ya la gente se va y, y hay poca gente que cocina también, todo es eh, cocina comida rápida... Eh, eh, ensaladas todas preparadas y hay un montón de cosas porque si no cambiamos la concientización al consumidor, vos bien dijiste el tema de, de, de intercambio de saberes eh, el, el productor y el consumidor nosotros hicimos experiencia de, de productor a consumidor, una experiencia espectacular, pero eh, hay que concientizar y eso eh, va a faltar Falta un, un trecho largo porque en, un, en una verdura agroecológica puede venir un bicho y si hay bicho quiere decir que hay vida, que es sano. Y eso la gente, no lo podés eh, a la gente hacer entender por qué el bicho está ahí. Porque hay vida, porque no se no, no, no pusiste ningún agrotóxico. Hay muchas cosas que, ojo, lo mejor que podemos hacer es eh, trabajar agroecológicamente. Eso es lo mejor que podemos hacer como productores. Pero falta, falta mucho. En primer lugar, la tierra. Yo te digo porque yo soy de, de, de la provincia de Jujuy. Cuando vuelvo a mi provincia, a mi pago, vuelvo a comer lo que yo eh, comía cuando era adolescente. Todo natural. Y eso eh, es una cosa ancestral y yo digo, ¿por qué no lo puedo hacer yo acá? Sí, lo, sí se puede hacerlo. ¿Tenés números? de Volviendo al a, a comentario general que hacía eh, que hacía bueno, que, eh, Nazario, que no se puede, que se puede, eh, eso me da a pensar, ¿cuán, los números que vos tenés, que has relevado, ¿cuántos de los productores que hay, que me dijiste que eran 3.800, según tus tu cálculos, eh, lo que ustedes están haciendo, ¿cuántos son agroecológicos? Bien, según el, el reglamento que nosotros hicimos, nos dio eh, que el 4% de los productores eh, hortícolas de La Plata son agroecológicos. Que en números, y eso lo, tra otra, lo expandimos en los 3.800 que nosotros este, estimamos, estamos hablando de 152 productores. Muy, poco. este, muy pocos, obviamente cada productor produce mucha cantidad, ¿no? no es que produce mucha cantidad, pero sigue siendo este, muy, muy limitada este, la, la, la cantidad. Hay muchos motivos para que sean limitadas, ¿no? Si bien hay, hay políticas, este, eh, no tanto del Estado, sí principalmente las organizaciones que son las que más impulsan, uh -huh. hay limitaciones de varios ítems varios que hacen que no, no crezca. Y uno de ellos, yo remarco, es la sociedad. ¿eh? Porque si no hay demanda, si no hay una exigencia por parte de la sociedad yo quiero comer de esta manera, quiero comer este tipo de alimentos, quiero que se produzca de esta manera, difícil es que desde la parte de la oferta, ¿eh? y, y peor aún, de los pequeños, si bien son mayoritarias, lejos son la, la mayor cantidad de productores, difícil es que se pueda cambiar esa realidad. Por eso es muy importante la alianza entre la organización de productores y la organización de consumidores. ¿eh? Estos cambios siempre son de abajo hacia arriba. Uno puede presentar proyectos de ley, que hay un montón muy muy bien escritos, muy lógico, bien fundamentados, pero si no hay una exigencia... Y algunos muy bien presentados también. Totalmente muy bien. De la tierra lo mismo, del ordenamiento territorial lo mismo, no alcanza. ¿eh? Es más, pueden ser aprobados y todo, como la, la ley de agricultura familiar que está aprobada y todo, pero la aplicación de una transformación, si no es de abajo hacia arriba, no va, no va a ser. ¿eh? Entonces, hay que concientizar, ¿eh? este programa de radio busca también esas cuestiones y si no logramos este, la exigencia de un cambio desde abajo, este, por mucha investigación y formación que tengamos, no nos va a alcanzar. Muy bien, bueno, eh, vamos terminando porque... Creo que nos quedamos cortos igual. Sí, nos quedamos cortos, no, siempre nos quedamos cortos, bien. ya lo invitaremos o lo sacaremos al aire por teléfono, agradeciendo la generosidad de que haya venido acá al estudio a Matías. Y sí, nos quedan varios temas pendientes, eh, pero nos quedamos con eso de la concientización y que todo vaya de abajo para arriba, creo que es un mensaje muy importante como, como paraguas de, de, de todo lo que ha dicho. Eh, así que, bueno, Matías, te agradecemos por haber venido y, bueno, estaremos siempre en contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente no, me sentí muy la muy cómodo. Eh, de mi parte, muchísimas gracias y, como te dije, nos quedamos cortos. Y te vamos a volver a... Si es posible, tráete al piso de vuelta ¿verdad? Bueno, un gusto, un gusto Bueno, pasaron 46 minutos Ya estamos en el, la última recta final De este programa Atando Gordones Vamos a una pausa musical y volvemos Vienen por el ar. de lo Absurdo que no Discutir si es